chicos, a su programa GMBH, yo soy Grecia Torres y hoy nos encontramos en el concurso K-Pop World Festival 2018 Perú. Hoy vamos a tener una gran gala en categoría canto, en categoría baile, gran votación a nivel mundial y serán capaces elegidos para ir hasta Corea del Sur y representarnos. Bueno, ¿quiénes ganarán esta noche? Vamos a averiguarlo en esta gran cobertura que te trae GMBH. el primer lugar en la categoría canto en core perú felicidades cómo se sienten bueno en realidad estamos súper contentas súper felices porque hemos practicado bastante nos hemos preparado bastante y esto básicamente es eh, el resultado del gran esfuerzo que hemos puesto este año también para poder eh, ver la posibilidad de ir a corea y dejar en alto el nombre del perú también ¿Cómo se siente? Maravilloso, o sea, eso es algo muy muy bonito, realmente nos hemos esforzado bastante para poder llegar hasta acá y bueno, cuando ya anunciaron nuestro nombre fue maravilloso, fue algo muy bonito. La verdad es que yo sentí que se me paró un ratito el corazón, me quedé un ratito en shock y de ahí me levanté a celebrar con las chicas. En verdad que todo el esfuerzo que hemos realizado estos dos meses han valido fruto y estamos muy encantados con esta nueva oportunidad de la Embajada. Y esta vez han venido con dos dancers que las han apoyado. A ver, ¿tú cómo te has sentido al apoyar? No, yo feliz con ellas. En realidad tienen un aura maravilloso. Eh, hemos venido a divertirnos y eso es lo que hemos transmitido en el escenario. Felicidades, chicas. Entonces, ya saben, tienen que votar. Ahora se viene otra etapa muy dura y tienen que votar por ellas para que puedan representarnos en Corea del Sur. Ellas son... ¡En el ¡En Corte! Corte! Ana Lucía, cantante, ganadora del último concurso, ¿cómo te han sentido al ser esta vez jurado? Yo estuve súper contenta, fue como regresar a un año cuando estaba yo también acá sentada esperando a tener la oportunidad de poder ir a Corea, de cumplir mi sueño y estoy contenta de que... ¿Y lo hiciste? Sí, lo, lo, lo logré y estoy contenta porque ahora yo tengo la oportunidad de apoyar a otra, a una nueva persona, ¿no? Para que otra vez grupo. a un grupo en esta ocasión, para que cumpla su sueño, estoy súper contenta, sí. Bien. Igual, increíble la experiencia, segundo año aquí Cada vez que estoy aquí es increíble ver el nivel que ponen los chicos La preparación, la presentación, las coreografías Cada año son mejores Y al igual que Andalucía es increíble que nosotros con nuestra carrera Podamos seguir aportando ahora a estas nuevas generaciones Que siguen saliendo para romperla, en verdad Estamos bien representados este año Dos grupos increíbles en canto y en baile Y nos sentimos totalmente felices de tener la oportunidad de estar aquí ¡Ay oh, Ana ¿sí? ¿Qué tal? La experiencia en Corea, cuéntame En Corea fue increíble en realidad este, tuve la oportunidad de llevarme uno de los premios que estaban dentro del staff. Ay, apoyándonos, no, claro que sabíamos. Sí, a mí me pareció de verdad increíble porque incluso fue un premio otorgado por la audiencia presente en Corea y que de verdad eso me llenó muchísimo y que Latinoamérica pudo llevarse algo, no se fue con las manos vacías y estar ahí fue ya conocer a grupos, frente a frente, interactuar con ellos por un momento, fue, fue increíble. Lindo, bueno, felicidades, sigan los éxitos en sus próximos proyectos y bueno... Bonita la experiencia de verdad, este, es algo increíble bailar en ese escenario y. Compartir el escenario con muchos concursantes que tienen alta experiencia en esto. pues. Eh, bueno, la, la experiencia es totalmente nueva, es algo súper es algo lindo estar acá, de verdad. notar fuertemente el fandom de Exo obviamente que ustedes hayan apoyado al grupo Titans y que hayan apoyado a todo este gran concurso lo disfruté mucho me quedé sin voz todas nos quedamos sin voz. disfrutaron la presentación sí por supuesto al punto de ya no poder hablar muy bien entonces el fandom de Exo Perú presentes aquí obviamente apoyando oh, nos encontramos con el MC de esta gran gala del concurso K-Pop World Festival. ¿Cómo te has sentido al animar a todos estos grupos? Pero ante todo, preséntate a mis cámaras. Hola, me llamo Ujian Lee, había organizado Hallyu Manjas. En 2015 había ido a Corea y estoy de ocasiones y he vuelto hace hasta, hasta el fin de este mes, me quedo acá. Sí. Entonces, como he vuelto de, después de tres años, como que es... Eh, en sí, los chicos se han mejorado mucho, los cantos, la pronunciación ha sido excelente, entendía la mayoría de todas las letras, incluso he conocido muchas canciones nuevas que, que no, no las había conocido antes, sino en este concurso, entonces el baile también se ha mejorado mucho y como que más espectáculo, sí, todo. Es como que Perú ha aumentado su nivel. Ah, sí. Y esperamos que vuelvas otra vez en un futuro donde te pueden seguir, capaz... Ya esto va a estar colgado. Mira, te presento en nuestra página G&B Asia ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En qué página de Facebook, Instagram? Ah, tengo Instagram A ver, dilos WWW di -W -H, h y No sé si me van a encontrar ¿Por qué dices eso? No, espero. <risa> espero que lo encuentres. Claro que sí lo vamos a encontrar, si no, a la página How you sí. veces... No estamos... Están activos, pero. Por ahí te pueden dejar mensaje. Espero que se vuelva. Saludos a G Asia. De parte de De parte Uhen Lee. Ok, listo. El grupo Miss Ex Mi acaban de tener obtener El primer lugar aquí en el concurso Chicos, felicidades, en serio Nos han interpretado una canción flashback De After, ah, after School ¿Cómo se han sentido en esta etapa chicos? La verdad muy nerviosos, no pensábamos ganar Ha sido un concurso muy difícil porque ha había grupos muy preparados la verdad Pero nosotros somos un grupo que solemos entregar todo en escena Y siempre eh, lo que más recalco en este grupo es que somos una familia Eso y confiamos en todos nosotros Antes de salir a escena tipo, yo les dije a los chicos Ya está, el resultado que se dé es cuestión de jurados Así que nosotros hay que entregar todo como siempre solemos hacer. Estuvimos muy felices, en realidad dimos todo, eh, el evento estuvo buenísimo, nos divertimos un montón, hubo un montón de regalos, nos pasamos súper bien y gracias a Dios ganamos, así que estábamos muy muy contentos de eso. Su primer paso que se ha logrado gracias a su esfuerzo y cómo se van a preparar para esta segunda etapa que es una votación, ¿no? La verdad es que... Gracias a Dios tenemos chicos conocidos como mi hija, eh, Manuel, Ahí. que también pertenece hace un montón de tiempo al K-Pop. Estoy seguro que vamos a tener el apoyo de todos. Eh, como te digo, somos un grupo súper humilde. Eso es lo que más recalco. Y siempre trabajamos duro para lo que nosotros nos, nos proponemos. Así que vamos a seguir chambeando duro para todos ustedes y para conseguir el apoyo de todos ustedes y para poder lograr nuestro sueño que es ir a Corea. Exacto. Aquí no toda la suerte del mundo, chicos, en serio, se lo merecen. Lo han hecho muy bien. Entonces ellos fueron... El segundo lugar, ¿cómo ha sido esta experiencia? Yo sé que ya el año pasado estuvieron aquí y esta vez, ¿qué de diferente ha tenido? Bueno, como toda gala, siempre este, el trabajo es bien fuerte. Pues el año pasado tuvimos el tercer lugar y este año hemos escalado un paso más y estamos en el segundo lugar. Y al siguiente, ¿Tenemos que ganar, Tenemos que ganar. O sea, la tercera es la vencida. ¿no? La tercera es la vencida. A Corea, Corea. <risa> en verdad ha sido muy fuerte la, la competencia, todos los grupos han sido geniales, realmente no esperábamos llegar a ese, a ese puesto, al segundo lugar, porque en verdad ha muy peleado y, y realmente nos sentimos este, contentos porque de alguna manera el curado ha visto algo que, algo en nosotros que nos ha dado ese, ese, ese honor, digamos, ¿no? de, de estar en ese lugar. Tenemos que seguir trabajando. Ha, ha sido todo un esfuerzo de equipo. Pues. Y los vemos en el, en el K-Pop World Festival 2019, un saludo. Un saludo para nuestro fans de Corea, no vamos a poder ir a este año. <risa> Se vieron haciendo un cover de NCT. Chicas, felicidades, han obtenido el tercer lugar. ¿Qué les ha esta experiencia? Es nuestro debut, así que estábamos súper, súper nerviosas, pero ansiosas por representar NCT porque todos somos fanáticas y nada, estamos súper felices, súper felices de todo esto. Toda esta experiencia apoyando En NCT. Muchas gracias a las NCT Sens que nos han estado apoyando todo este tiempo porque aún así sin conocernos, eh, han confiado en nosotras y sobre todo por el amor que le tenemos a NCT En ellas se han arriesgado por su sueño debut y ya han obtenido un gran puesto ¡Felicidades chicas! Gracias. Y bueno, ya son el grupo ¡Y